Ya que tuve problemas, choque mi avión, el avistar la semana pasada. Te voy a llevé un avión que me regaló Rafa, un Tortuga Hawk Este avión pasó por varias manos en el club. Y este, ahora pues lo, lo tengo yo. Le hice unas modificaciones a la ala. Este, aquí pueden ver ahí como lo preparé para... Le recibí unos tornillos para sujetarlo en vez de usar gomas. Así que le puse una capa de metal para reforzar esa ala. Y también le puse un motor eléctrico al, al avión. Carlos también me ayudó en prepararle el avión. Y Manny este, me tomó el avión para este, certificar que tuviese condiciones para volar. Y también para trimearlo. Así que agradezco la, la ayuda de, de los compañeros este, por el avión y, y por la ayuda en configurarlo para volar. Así que ya este, Manny lo tejiza para que yo pudiese ya hacer mi vuelo con el avión. Pero también este, llevé el quad que me estaba dando problemas. El quad este, que rompe APA. Y este, era porque tenía un controlador CC3D que lo cambié para una NASA. Y con el controlador NASA pues estaba volando y disfrutando también ese día.